En esta ocasión chicos les vamos a estar compartiendo imágenes, videos, este, incluso información para los viajeros que decidan viajar a Canadá. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la ciudad de Montreal, Montreal en la provincia de Quebec. Nada más chicos, no olviden de suscribirse, darle ese pulgar arriba, suscribirse, y comenten y si quieren que haga otro video pues recorriendo las calles de Montreal o lo que ustedes deseen, nada más no olviden de comentar y muy importante, no olviden de suscribirse La ciudad de Montreal es, es una gran metrópolis situada en la provincia de Quebec como dato curioso Quebec es la única provincia cuyo lengua oficial en todo en todo Canadá es el francés la ciudad de Montreal se extiende en una superficie de 432 kilómetros cuadrados. Muy relativo a lo que podría ser por ejemplo las ciudades de Ecuador como la capital que es Quito, Guayaquil, o por ejemplo en Perú, Cusco, o simplemente en México como la ciudad de Toluca. A mí me vale verga. Montreal, pese a ser una ciudad chica en superficie, es una ciudad pues, bastante concurrida, ya que cuenta con 2 millones de habitantes solamente en Montreal. Cabe resaltar que la ciudad de Montreal está rodeado por el río San, Orán, o San Lorenzo en español, por lo cual Montreal está a nivel del mar, o simplemente a 31 metros sobre el nivel del mar, que viene siendo prácticamente lo mismo. Como lo acabo de reiterar, Montreal, sobre su extensión territorial cuenta con 19 municipios de la cual Montreal goza con vistas espectaculares con rascacielos hasta incluso lo que es hasta arquitectura francesa conocido más bien como el viejo puerto que cuenta con arquitectura del siglo XVII en la época cuando los colonos franceses se apoderaron de la isla de Montreal hasta su fundación. Otro detalle a mencionar es que en la provincia de Quebec el salario mínimo está en rondando entre los 13 dólares con 50 centavos. Obviamente que dependiendo del salario también depende el costo de la vida en la provincia de Quebec. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Un dato que cabe mencionar es que la ciudad de Montreal es una ciudad multicultural. Existen de todo tipo de... toda gente que proviene de toda parte del mundo. Entonces puedes probar platillos ya sea desde el Medio Oriente, desde África, desde Europa, desde América Latina, incluso la comida local, claro que no es tan variada, pero también tiene lo suyo. En pocas palabras, también los canadienses son muy abiertos a lo que es la multiculturalidad, ya que el contar con tanta diversidad en una sola ciudad, habla mucho de la tolerancia y de la coexistencia que existe en un mismo territorio, para albergar culturas diferentes y de todas partes del mundo. También para la gente que se va a estar preguntando, bueno, en Montreal, en Canadá, es, uh, por lo que se escucha, es un país frío, obviamente. Y pues, sí, chicos, déjenme decirles, y muy lamentablemente, que en invierno en Montreal se alcanzan temperaturas de aproximadamente 30 grados bajo cero, como mínimo y con una sensación térmica todavía que puede rondar un poquito más a los 35 grados o los 40 bajo cero El día que quieran viajar a Canadá en invierno asegúrense de ir bien bien abrigados porque... porque el invierno no perdona Pero como tal todo curioso también está la contraparte en verano es todo lo contrario en este caso, en Montreal y sus alrededores, el clima se intensifica debido a la humedad por los cuerpos de agua que existe, que por cierto, por cierto, si no me equivoco, Canadá cuenta con el 40% del agua potable de todo el mundo. Y en Quebec es donde se concentra la mayoría de esa cantidad de cuerpos de agua. Y debido a este fenómeno, a esta situación, es muy normal y muy, muy recurrente que en verano en montreal aparte que llega a ser un calor pues bastante intenso esto también se intensifica aún más con la humedad Chicos, actualmente por las medidas sanitarias implementadas por el gobierno de Canadá, se han cerrado las fronteras para los mexicanos y para todo aquello que no sea ciudadano canadiense y que no cuente con una razón válida para viajar al extranjero. Pero, sin embargo, sin embargo, solamente para viajar a Canadá se ocupa de lo que es el ETA, es un pasaporte electrónico que no te cuesta más de 7 dólares. Este, atención, que hay mucha gente que llega a estafar. Hay, hay mucha gente que llega a estafar por internet, pero el ETA como tal nada más cuesta 7 dólares y se tramita vía internet. Supongo que cuando Canadá abra sus fronteras para los otros países, necesitarán lo que es el pasaporte sanitario, este, que va a ser requerido para todos los países, incluso para los ciudadanos canadienses que quieran y desean salir al extranjero. ¿Eso va a ser inevitable? Por cierto, ya no acabé de mencionar que en Montreal, en verano, como bien Montreal es una isla, alcanza temperaturas de los 40 grados y muy difícil de creer para un país que también tiene un clima extremo en invierno. Muy difícil, muy difícil. Yo que soy de una ciudad de México que es pues bastante fría, este, me cuesta mucho creer que incluso... En Montreal en verano llega a ser el doble de calor de lo que puede ser en mi ciudad. Así que, pues muy difícil de creer. Pero, pues, si tú eres de Acapulco. Si eres de Lima. Si eres de Costa Rica, del de Salvador de Honduras. Este es tu lugar. Porque en verdad es. en verano es un clima muy muy cálido. Entonces chicos, con esto concluimos el video de hoy. Si quieren otro video con más informaciones por, por cómo viajar a Canadá. Si quieren más videos para conocer un poquito más lo que es este, el centro de Montreal, el viejo puerto, las calles, las autorrutas, este, también escriban, comentenlo abajo en los comentarios. Y yo se les recomiendo pues que viajen a Canadá. Nada más, este, yo lo único que también doy como consejo es que todo lo hagan derecho, porque a veces lo barato sale caro y le han pasado a mucha, mucha gente que han querido venir hacia Canadá. Entonces chicos, hasta aquí el video y pues nos vemos en un próximo video.